Si el Ministro de Obras Públicas no entiende que su rol es velar para el respeto de las normas y los acuerdos, tenemos un problema. Y por lo tanto, eh, estamos estudiando con nuestro equipo cuáles son las acciones que vamos a tomar para efecto de resguardar a los regantes y este recurso que es tan importante hoy día, cuando además la alimentación es algo que tenemos que garantizar con mayor celo. Es eh, fundamental que esto se entienda. Hoy día nos está respetando, el eh, sentido último que tuvo esta laguna y no se está respetando a los regantes. Por lo tanto, este acuerdo es un acuerdo que es dudoso y que tiene en entredicho a las autoridades y la comunidad.